o solo leche o café y como dice la tía Maca un buen pan con tomaca Caminó hacia la cafetería donde los amigos se reunían tomábamos el desayuno entre diálogos oportunos Cada vez que visitaba la ciudad Mi ánimo sin tardar se levantaba El café y la tostada calentaba, Y en el ambiente la amistad flotaba Nadie se tomaba un té O solo leche o café Y como dice la tía Paca un buen pan con tomaca, hay siempre uno que pide agua y no es por nada, es que no le cuesta nada, pero la cafetera muy inteligente le hace una cruz y se la pone en la Es posible que eso ocurra, nadie está de acuerdo en pensamientos. Camino hacia la cafetería, donde los amigos se reunían, tomábamos el desayuno entre diálogos oportunos. Cada vez que visitaba esa ciudad,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 Comienzan las conversaciones, casi nunca hay entendimientos Es imposible que eso ocurra, nadie está de acuerdo en pensamiento, Todos nos tomamos el café, nos vemos como cada día Conversamos sin entendernos Cada día pero...